¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a seguir con estos videos tutoriales en JavaScript y en este tutorial les voy a explicar algunas operaciones matemáticas con JavaScript así que espero estén a gusto, espero estén bien y si están bien, eh, pues me alegra que estén súper bien así que vamos a crear una carpeta eh, matemáticas.js eh, desde ya les digo, si no están suscritos eh, se lo están perdiendo, ya saben entonces vamos a suscribirnos y vamos a apoyar el canal y vamos a apoyar este contenido gratuito y vamos con todas, ¿ok? Eh, este es una carpeta que hice, GS. Eh, bueno, para los que no saben vamos a, a utilizar Bootstrap En este caso me han dicho, por fe, ¿cómo hacemos para, para meterle Bootstrap o, o a, a nuestro proyecto? Entonces vamos a cargar eh, Bootstrap, mientras tanto vamos a hacer un index.html Y también vamos a hacer un controlador Vamos a hacer un controlador Ok, aquí vamos a tener nuestras funciones, aquí vamos a tener eh, lo que es eh, lo que va a ver el, el cliente final Aquí le vamos a dar en download, aquí lo voy a utilizar online, vamos a copiar Esto que está aquí lo vamos a colocar eh, en la etiqueta eh, vamos a decir, HTML5, lenguaje español Quitamos esto, estoy trabajando con Visual Studio Code Así que vamos a ir primero, colocamos ese, este poquito acá, un momentico, eh, colocamos el área de script debajo de la etiqueta body y listo, tenemos bootstrap en nuestro proyecto. Vamos a hacerlo rapidito, vamos a hacerlo de prueba, un botón, con esto vamos a trabajar las matemáticas en Javascript. Así que vamos a hacer este botón, vamos a decirle que sea tipo number, vamos a trabajar con números, vamos a decirle place order, digite números. En este caso, eh, vamos a colocarle class, eh, form control, vamos a colocar un br por acá y vamos a darle open with live server para tener eh, online lo que estamos haciendo. Entonces lo tenemos así, vamos a hacer un título bien, bien bonito, bien bacano, como dicen. Entonces vamos a hacer y decir matemáticas sencillas con gs ok, ya lo tenemos vamos a colocarlo por acá <ríe> así que listo, vamos a, a decir, digita un número eh, vamos a colocar acá, por acá un botón que va a comenzar a hacer lo que nosotros eh, vamos a hacer, desde el controlador vamos a controlarlo cuando hacemos un non ok, entonces vamos a decir botón que me diga Primero vamos a ver la función eh, pi, la función pi debe devolver un valor 3.14 en javascript, el valor pi, como sabemos el valor es 3.14, 15, 16 y los números que siguen, así que vamos a ver el valor pi en javascript, entonces sería, eh, vamos a decir pi, ok, entonces vamos a decir onClick, que me llame la función pi, y... Eh, lo que voy a hacer acá es colocarle un estilo al botón, vamos a colocarle botón así, vamos a decirlo, listo, vamos a decirlo, dejarlo así un momento. Vamos a dejarlo por dos y un separador. Listo, tenemos a Pi. Entonces cuando vamos, vamos a llamar a Pi, vamos a, de, de una vamos a, a, a ir a la función controlador, pero para que esto funcione tenemos que exportar este, este script acá, haciéndolo así. Vamos a decirle script cdc y vamos a llamar al controlador .gs. Listo. Entonces, ahora sí podemos trabajar. Aquí tenemos onclick eh, pi, llamamos la función p, que es, vamos a llamarla desde acá. Y lo que vamos a hacer es utilizar una función general, la función, voy a escribirle por acá, la función general de las matemáticas en JavaScript es match. ¿Ok? Entonces todo lo vamos a trabajar. Match eh, punto y nos va a dar las propiedades de esa de, esa, de esa función. Entonces vamos a escribir aquí. Eh, vamos a escribir una variable. Mi valor pi. Vamos a decirle que tiene eh, lo que tiene match. Match punto. Punto pi y vamos a hacer un alert, y vamos a decir el valor de pi en 10 es, vamos a concatenar aquí mi valor pi, listo, entonces vamos a escribir, eh, vamos a dar acá, y listo, aquí dice mi valor, de, el valor de pi en 10 es .14, 15, 92. y es todo eso, entonces en este caso, ya tenemos la función pi. Voy a explicarles una, una función que se llama round, que es redondear. Entonces, vamos a ir escribiendo aquí función pi. Aquí vamos a escribir función, función redondear o round. En este caso voy a escribir función round. Vamos a decir, variable redondear, Asignale lo que tiene, match.round, entre paréntesis, vamos en este caso a utilizar, eh, quizás vamos a poner entonces el, el valor de la variable, vamos a colocarla globalmente, y <coughs> creo que la podemos utilizar así, lo podemos utilizar, claro que sí. Entonces vamos a utilizar mi valor pi, y vamos a decir: Aler, Aler, el, eh, el valor redondeado será lo que tiene eh, la variable redondeada. ¿Ok? Entonces vamos a buscar un botón, eh, un botón que me diga: un botón. Clase, botón, botón, no sé, success. Y vamos a ir redondear. En este caso, el onclick, el onClick será eh, llamar la función redondear. ¿Listo? Entonces, por ahora sí, no hemos utilizado esto y ahorita lo vamos a utilizar como las otras funciones que tenemos. En este caso, este es el valor de pi y el valor redondeado será... <coughs> Eh, lo que tiene match.round de mi valor pi, que es que es lo que trae esto. Entonces, round, perdón, aquí es round, como la función round, vamos a decir redondear, dice el valor redondeado será 3. ¿Ok? Entonces, omite el punto y los decimales y redondea a un valor entero, que sería en este caso el 3. Hay una función que es, exponencial y me, me, me hace que me coge una base y un exponente y me hace la operación de, de, de exponente en este caso vamos a hacer vamos a hacerlo de una manera sencilla vamos a vamos a, a vamos a hacer esto vamos a colocar dos input tipo number vamos a colocar aquí en el placeholder base el id sería obviamente base Aquí en Input, eh, tipo Number. Eh, vamos a colocar aquí Exponente. Y el ID, obviamente, obviamente, vamos a trabajarlo. Vamos a decir Exponente. Listo, entonces, vamos a ver cómo queda aquí en el diseño. Ta, ta, ta. Vamos a dejarlo así, de esa manera. Eh, vamos a colocar un botón. Eh, Vamos a decir calcular exponencial, calcular exponente, o calcular total. Sería eh, elevar la base al exponente. Entonces sería en la función, vamos a llamar la función exponente, que va a ser la misma que va a estar en, en nuestro controlador.javascript. Ok. Eh, en este caso, vamos a colocarle una clase y vamos a decirle... Botón. Warning. Warning. Eh, nos va a quedar de la forma así. Entonces. Perdón por acá. Eh, aquí, aquí va a estar la base. Aquí va a estar el exponente. Y vamos a hacerlo con la función. Eh, PAU. Entonces la función es PAU. La función. Vamos a colocarla acá. Función. Eh, base por exponente, o base a, a exponente, se llama pow. entonces función, no sé, vamos a ver cómo la llamamos acá, exponente, ¿cierto? Entonces vamos a coger la función exponente, vamos a, a, a traer esta función, vamos a tener dos variables eh, globales, vamos a tenerlo por acá, variable 1, que es variable base, que es lo que tiene, Element by id base, ¿cierto? que sí, lo dijimos que era base también vamos a decir exponente vamos a traer lo que tiene el elemento con el id exponente eh, para que nos quede muy claro, entonces tenemos base y exponente y aquí lo que vamos a recibirles es de esta forma, match o var, una variable exponencial que me diga que me escoja match.pau. Me va a recibir la base. Que es la variable. Y el exponente. Que es la variable exponente también. Que aquí la tengo. Base y exponente. ¿Okay? Pero para mejorar esto. Entonces vamos a colocarle un, unos valores a esto. <coughs> a, esta, a estas dos variables. Y las voy a meter aquí dentro. Eh, vamos a meterlas aquí dentro de la función. Vamos a hacer un alert que me diga eh, tot, el total, el total sería, vamos a imprimir lo que es exponencial. Listo, entonces tenemos una base 8, un exponente 2, vamos a calcular el total y el total sería 64, en este caso es correcto. Entonces, eh, podemos colocar también, ahora sí podemos colocar, este, eh, utilizar este input, el de dígitos y números. Vamos a colocarle id número. Esto va a ser global. Entonces este id número vamos a colocar la función. Otra función que se llama función raíz cuadrada. Que es la función SQRT. Entonces función raíz. Eh, vamos a decir bar número. documento Punto Vamos a decir lo que me trae el valor. Aquí y me va, me va a decir que bar raíz calcular raíz de esta forma vamos a decirlo match.sqrt y recibimos el número para sacarle la raíz en este caso vamos a decir la raíz sería y vamos a imprimir calcular raíz listo, no sé, lo que nos faltaría aquí es colocar un botón un botón que me diga calcular raíz listo, que me diga un clic raíz una clase, botón, botón, danger vamos a decirlo así listo, entonces ese botón está por acá, míralo acá entonces vamos a, vamos a recibir la 64 y me dice la raíz sería 8, eh, 20 la raíz sería 4.4 eh, raíz de, de 84, la raíz sería 9.1. Entonces, lo estamos haciendo de una manera bien. Entonces, otra función matemática es el valor absoluto de un número. Vamos a colocarlo con el mismo número. Vamos a colocar otro botón. Otro botón. Y vamos a decir aquí, calcular valor absoluto. Entonces, Aquí vamos a colocarlo ABC como nombre y aquí vamos a llamar función valor absoluto. Entonces función eh, ABC, que fue lo que llamamos allá, va a recibir el mismo número. Vamos a colocar aquí ABC, el número es el mismo. Vamos a colocar aquí match. punto. La función se llama ABS, ¿ok? No ABC. ABS, entonces ese es para sacar el valor absoluto de un número como tal, en este caso recibe a número, listo, entonces el valor absoluto sería eh, lo que tiene ABS, entonces vamos a colocar menos 876, el valor absoluto sería 876. Creo que quedó un poco pegado al botón. Vamos a separar un momento aquí. Aquí si vamos a colocarle. Info. Listo. Menos 800. No sé, cualquier número me va a devolver el valor absoluto de ese eh, número. También podemos hacer algo: sacar el seno y el coseno de un número con JavaScript. ¿Cómo lo podemos hacer? ya se los voy a explicar de una manera muy sencilla y quiero que mientras ven el video eh, por favor compartan el video y suscríbanse porque eh, esto es el comienzo de un gran curso que van a tener y se los voy a explicar paso a paso para que sean expertos en javascript en este caso vamos a decir calcular seno y vamos a decir también calcular coseno son funciones que a veces son necesarias, vamos a decir seno, coseno, aquí es coseno, listo, entonces vamos a llamar esas dos funciones de este lado, vamos a recibir el número, vamos a decir función seno, vamos a recibir lo mismo que es el número, Vamos a recibir el número y vamos a decir función coseno. ¿Listo? Vamos a recibir acá también el número. Y aquí, primero que en la función seno, vamos a utilizar una variable calcular seno. Vamos a decir match.sin para calcular el seno. Recibimos un número que sería número. Y vamos a dar un alert que sería el seno sería... Eh, calcular seno listo lo mismo acá sería una variable calcular coseno que me reciba un número que me diga sin cos que es el coseno y me recibo un número y vamos a hacer un alert que me diga el coseno sería eh, lo que tiene eh, calcular coseno Perfecto, entonces, eh, solamente es probar, vamos a decirle, el eh, seno, seno de 90, calcular seno, ahí dice 0.89, y el coseno sería menos 0.44. El de 180, seno de 180, eh, menos 0.80, y el coseno sería menos 0.59, eh, en este caso, eh, Seno de 180, casi regularmente nuestras calculadoras va a salir cero, eh, cero En este caso te va a dar el número exacto de lo que sale eh, eh, en el de lo que vale ese valor. En, este, en nuestro caso, en las calculadoras sale cero y en el coseno en seno sale 0 y en el coseno eh, puede que salga también eh, un 1. Que es 059 y aproximándolo a 1 en, en este caso. Vamos a hacer... <coughs> eh, eh, no, ya no más. <ríe> Así que vamos a, a, a decirles que se suscriban al canal. Y creo que aprendieron mucho en, en este día. Quiero que apoyen al canal suscribiéndose, compartiendo el video y estando pendiente a todo esto. Activen la campanita de notificaciones y nos vemos. Chao.